Bienvenido a mi canal, soy El Caminante Micto y aquí les traigo las noticias de la farándula lo que se está escuchando en todo internet que es Will El Mangina Smith golpeando a Chris Rock en los Oscars y voy a dar mi opinión al respecto pero antes quiero que ustedes vean porque lo voy a comentar, voy a comentar el video lo, lo acabo de encontrar voy a comentar el video y nos vamos a hacer nuestra propia. Uh, bueno, cada quien va a tener su propia opinión al respecto, pero pues, basándose en lo que van a ver en este video, van a comprobar que no solo hizo algo mal Will Smith, lo hizo pésimo, pésimo, pésimo. Entonces, voy a, voy a mostrar pantalla y vamos directo ¡Al video! ¡Denzel! ¡Macbeth! ¡Lo it. I love really you know the part where hice! said King ¡Lo hice! ¡Lo hice! Now, if she loses, he can't win! <laughs> he is praying that Will Smith wins, like, please, Lord! Jada, I love you, G.I. Jane 2, can't wait to see it, all right? <laughs> jealousy, that was a nice one, okay. I'm out here! Uh-oh! Richard? <laughs> oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Get out your fucking mouth! Wow, dude! Yeah, It was a G.I. Jane joke. I'm going to, okay <laughs> Oh, okay. That was a Greatest night in the history of television Okay. Okay. So we are here To uh, give a documentary out To give an Oscar out For best documentary Muy bien Vamos Antes de que les vuelva a dar la opinión Quiero que Vean esto, lo voy a regresar justo al momento en el que Chris Rock hace su broma Y fíjense cómo es la reacción de Will Smith Él se ríe de la broma de, de Chris Rock Después, su esposa, la esposa de Will Smith Hace una ca... Es más, es, eh, hay que ver Aquí está Hizo la broma. Miren la cara de Will Smith. Se está riendo de la broma que hizo Chris Rock. Miren, ahí está. Y luego, la cara de su esposa. Ahí está. Él se sigue riendo. Ella ya cambió la cara. Mira, ya tiene cara de... Cara de molestia, cara de enojo, Will Smith, mira, mira la cara de Will Smith, mira la cara de los demás, se están riendo, menos, menos su esposa, mira, ahí está, y después va Will Smith a golpearlo, o sea, ...completamente una actitud... ...basada en las emociones de Wilson... ...completamente una actitud... ...o sea bueno... ...digo para empezar... ...te estás riendo de la broma... ...que le hicieron a tu esposa... ...o sea tampoco es que sea... ...tan complicado de ver eso... ...lo estamos viendo aquí en la pantalla... ...pero que nada más porque tu esposa... ...te haya hecho... ...mala cara de la broma... ...ahora resulta que tú también te ofendes... ...ay cabrón... cómo no te ofendiste... Cuando Lagos te estuvo cogiéndose a tu esposa, ¿por qué no fuiste o lo golpeaste a él, cabrón? No, no, para nada, pero vete y desquítate con Chris Rock, por ser un hombre emasculado, literalmente, ¿cómo es posible que tú te estabas riendo de la broma? Will Smith, ustedes lo vieron ahí, Will Smith se estaba riendo, ay, no me lo puedo creer que te puse grave, ay, sí, sí lo puse, <risa> Ay, sí, perdón, perdón. <risa> Error de cálculos. Les digo. Es que es una estupidez esto. ¿Qué más caballero blanco es más Captain a Ho O sea, el, el capitán que salva a putas. O sea, de, de plano. No, no se me ocurre otro adjetivo, además de mangina, para describir a Will Smith por esto que acaba de pasar. ¿Cómo es posible que haya dejado que sus emociones lo dominaran y fuera a... Técnicamente, eso, eso que ustedes vieron ahorita, es, es, eso es un delito en Estados Unidos, eso es asalto, y si Chris Rock decide presentar una denuncia contra, contra Will Smith, puede ganarla, está, está en video y, y en todo el mundo, <risa> o sea, y todo, ¿por qué...? Porque la señora, que por cierto, señora que le puso el cuerno a Will Smith. Ya lo habíamos visto en el video de, de Gina Smith. Ahora, pasa esto. Pasa esto. Ay, le faltaste al respeto a mi novio, güey, tú te, a mi esposa. De verdad, aquí está. ¿Qué tan dominado está Will Smith por su esposa? Para que haya ocurrido esto, para que hayas dejado que tus emociones se hayan te, te hayan puesto en mira, esto es el evento más grande para todos los actores los Oscars, es el evento supremo de, de la farándula para, eh, a nivel mundial para los actores y que, y que Will Smith haya hecho lo que hizo y después ah porque déjenme les digo que ganó el premio a mejor actor y hasta se disculpó con la Academia y se disculpó con todos ahí pero pero esto esto que hizo de verdad no tiene no tiene perdón vaya o sea, no. y luego cómo la forma en la que reacciona este mmm, Chris Rock tan ...tan elegante y tan con clase... ...de que güey... ...este... Eh, ...continúa de una manera muy profesional... ...o sea, de verdad que mis respetos... ...a Chris Rock... ...por esto que hizo... ...por esta forma tan... ...de hecho... ...ahí está la actitud... ...de un macho alfa y de un macho beta... ...y en este caso el macho beta es Will Smith... ...el macho alfa es Chris Rock... ...que él... ...con postura y a pesar de ser más pequeño en tamaño que Will Smith, él se comporta a la altura de los grandes, y mis respetos totales para Chris Rock, ojalá que sí le ponga una denuncia a Will Smith por esta estupidez que hizo, y que pague por ser un cuckold, por ser un Mangina, por ser un Caballero Blanco, por ser un Captain Save a Hole. De verdad, ojalá que esto hunda, pues ya, digamos, no, no podría hundir su carrera a un grado porque acaba de ganar el Oscar a Mejor Actor, pero híjole, de verdad, es lamentable, lamentable que haya ocurrido y <risas> es, es increíble, es, es muy gracioso cómo y se lo repito, como la actitud, la actitud alfa, que no importa, no importa los tipos que tienen dinero, los tipos que tienen fama, los tipos que tienen este... Mira, para que, para que te comportes así, como este Will Smith, o sea, alto, atractivo, financieramente exitoso, famoso, pero literalmente te comportas como una perra, o sea, es como la perra de, de tu esposa. O sea, eres la perra de tu esposa, Will Smith. Así, ah, ¿Eso es lo que eres? ¿Eres unas, no, no? <risa> pero bueno. ¡Ah! Esto está en boca de todos. Y, y, y quería hablar también de, de eso. Dar mi opinión personal. Y que vieran este video que acabo de encontrar. Porque los videos que están publicando no... No estaban... O sea, no todos tienen ese... Nada más están poniendo la parte en donde era golpea, pero... Nadie está hablando de que Will Smith se burló también de la broma. Se estaba riendo. Y hasta que, hasta que su esposa lo voltea a ver feo a Will Smith. De que, güey, tú también te estás riendo de la broma. Él se para. Bien ofendido porque le faltaron al respeto a la esposa. Supuestamente. Porque era una simple broma. Y era una broma, era una broma de G.I. Joe. G.I. Joe 2, la película. O sea, por favor...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 Que tengas una excelente noche y hasta luego. Fin de la transmisión. El caminante.